Pablito, mira cómo viene saltando el hijo de fútbol. Pablo, mira acá carajo. Es una cosa de <ríe> mira cómo viene saltando el doradito. Uh -huh. Acá, acá, acá. Vamos, vamos, vamos. Que va. Impresionante está eso. A ver, a ver. Ahí viene, viene, viene viene, viene, viene, vamos. Saltó. Mira. Otro. Salta. <risa> déjalo ahí está, bien, bien queda ah, la potencia que tiene el bichito ¿eh? hermoso se cansó ya, ya está, despacito sacarlo sacarlo despacito que después lo devolvemos mira como salta bien esa Pablo bien esa ¿eh? hermoso vamos, tranqui, tranqui con fuerza agarralo, eh con fuerza agarralo, tranquilo. Bien, bien Pablito, acá mire, mire Pablo. Vamos, vamos, agarralo fuerte. fuerte. Con fuerza que no sí, se no te no caiga. Dale, dale. Con fuerza. Vamos, Pablito. Qué, eh. Qué bien, che. Qué bien. Excelente. Bien, papá. Exacto. Vamos, vamos, vamos. Vamos todavía. Vamos, cinco, cinco ya. Eso, eso. Qué grande, seguimos. Tremendo este Paraná, gracias a la devolución hay mucho. Ay, hoy hay más de 300 lanchas, calculo. Y es increíble lo que es la devolución, así que hay que seguir haciendo fuerza por eso. Hay que seguir porque nuestro Paraná es riquísimo, pero hay que avanzar. Espero que puedan disfrutar los pescadores. Darle ese ánimo que siempre falta, esas ganas que hoy no pudieron venir al río pero pueden volver la semana que viene, en la semana o en 15 días programar su viaje al paso al río Paraná todas las costas de lo que es el Paraná en corriente tan rica desde Itaibaté, Yajapé, Itatí, Paso de la Patria este, Empedrado, Bellavista, Goya, Esquina una belleza, así que a cuidar, a cuidar nuestra fauna estícola y a, a seguir disfrutando de estos paisajes hermosos. Se fue? Se fue. Bien, bien, bien. Vamos va, va, va, viendo, eh, viene el doradito acá, ahí, ahí, ahí que salte, hay que salte, mira, mira, mira, <risa> chico, che. Ahí está. vamos, vamos, Pablito. Doblete, mira cómo saltó. Oh, viene, viene, mira. Doblete, mira mira, mira. Salta, loco, este. Oh, uh -huh. Vamos, vamos, vamos, vamos, Pablo. Vamos, tiramos. Vamos, oh. vamos. Ahí, ahí, filmalo Ahí, ahí, mira, mira. Mira, mira. Uh -huh. Arena. Bien, bien, hermoso bicho, que puta, que lo parió, mira, mira, mira, hermoso, vamos a hacerle que se choquen esto, mira, Se cansaron. Ahí está. Muy bien. Excelente, Vamos a hacer el doblete, eh. vamos a hacer el doblete, papá. Vení, levantá. ¿Qué opina de la pesca? Pero excelente, Uy, excelente. Mira, lichete, ¡Triplete, vamos, triplete! ¡Vamos, triplete! ¡Vamos! Triplete, ¡Sí! <risa> es? uh, tripleta ¡Esa! ¿Cómo se fue? No, no, está, está, está, está, Uy. está, está, boludo, está. Sí. ¡No! ¡Vamos, Julito! ¡Viejo! Uh, ¡Uh, qué puta, un doradazo, Julio! ¡Julio! ¡Mírame acá, Julio! ¿Vamos? <risa> ¡Vamos! a hacer que salte, el hijo de puta, ¿eh? Vamos llega, a ver que salte, eh, vamos. No, llega. que no se te escape. No le aflojes. Va. Ahí le re rea antes, no le suelte tanto. Vamos, vamos que viene poco nomás, poco nomás, no le suelte tanto. Vamos, Julio. Viene bien el dorado. Mira, mira. Tenía que caer nomás, Tenía que irme a mea, Julio para <risa> vamos uh, que viene que salte ese hijo de puta ¿eh? vamos vamos vamos Dale <risa> a esa a esa a esa vamos moncho viejo no va <risa> ahí viene viene viene puta se va para abajo otra vez ah, cagamos no ¿Vos viste que saltó mucho? Ahí está. ¡Uh! ¡Vamos todavía! Ver, <ríe> ¡Qué hijo de puta hermoso dorado, no, boludo! De ¡La puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, mira, mira. Mira. Qué lindo que está. 6 kilos fácil, eh. Fácil, 6 kilos, eh. Vamos. Qué grande, che. Para 10. Sí, 6. Sí, ese está 6. Sí. Agarrarlo ahí. Vamos la foto y vamos a devolver rapidísimo. Urgente la devolución. Agarrarlo ahí. Vamos. Vamos, papá. Esa que puta. ¿Viste? Para, para T5 satelital que está saliendo en este momento. La gente se está enterando, bien enganchado de ese dorado, ¿Eh? Así que, de primera, ¿eh? Hermosa jornada sobre el río Paraná, a costa, muy cerca de la desembocadura del Paraguay y estamos a 5 kilómetros de, de Pase de la Patria, así que excelente jornada. Estamos sacando urgente para devolver esto.